Por supuesto. Aquí están cinco técnicas infalibles para mejorar la memoria. Visualización, una de las técnicas más poderosas para mejorar la memoria es la visualización. Al visualizar lo que se quiere recordar, se crea una imagen vívida en la mente, lo que facilita la retención de la información. Por ejemplo, si tienes que recordar una lista de compras, imagina cada artículo de la lista en tu mente, y asócialo con un lugar en tu hogar. Cuando vayas a hacer las compras, simplemente piensa en cada lugar en tu hogar, y recordarás lo que necesitas comprar en cada uno. Repetición, la repetición es clave para mejorar la memoria. Repetir la información que se quiere recordar varias veces ayuda a reforzarla en la mente. Puedes repetir la información en voz alta, escribirla varias veces o incluso grabarla y escucharla varias veces. Asociación, otra técnica efectiva es asociar la información que se quiere recordar con algo que ya se conoce. Por ejemplo, si estás aprendiendo un nuevo idioma y tienes que recordar una palabra, asóciala con una imagen o una palabra que ya conozcas en tu idioma nativo. Esto facilitará la retención de la información. Juegos de memoria Jugar juegos de memoria es una forma divertida y efectiva de mejorar la memoria. Hay muchos juegos disponibles en línea, como el juego de memoria con cartas, que ayudan a ejercitar el cerebro y a mejorar la capacidad de retener información. Técnicas de respiración, la respiración profunda y la relajación pueden ayudar a mejorar la memoria. La técnica de la respiración profunda consiste en inhalar profundamente por la nariz y exhalar por la boca varias veces. Esto ayuda a relajar el cuerpo y la mente, lo que facilita la retención de la información. Estas son solo algunas de las técnicas infalibles que puedes utilizar para mejorar tu memoria. Con práctica y perseverancia, puedes fortalecer tu capacidad de retener información y recordarla con facilidad. A por ello.